existen seis formas para guardar documentos te diriges al menú archivo guardar como en formato tenemos todas las extensiones que te voy a explicar voy a cambiar el nombre del documento y voy a dar clic en guardar lo vas a dejar por defecto sin embargo si quieres cambiar de versión das un clic aquí en versión y puedes bajarla Debes tomar muy en cuenta que cada vez que bajas de versión, siempre se va a perder algún atributo de alguna versión superior. Por eso es muy importante saber exactamente qué es lo que vas a hacer con este documento. Lo vamos a dejar en CC. Damos clic en OK. Vamos con la segunda forma, otra vez archivo, y vamos a poner shift Control s En formato tenemos el EPS, que significa encapsulado post-script. Es decir, un formato o una extensión para impresión. Damos clic en Guardar. Y lo único que tenemos que hacer aquí es simplemente dar clic en OK, porque todo prácticamente viene cocinadito. Asimismo, si quieres bajar de versión, ten en cuenta que lo puedes hacer desde aquí. Vamos a dar clic en OK. La tercera opción, otra vez, shift Control s tenemos como un AIT, es decir, Adobe Illustrator Template. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a utilizar este documento, varias veces tranquilamente tengo una plantilla y lo único que tendría que reemplazar podría ser imágenes o texto clic en guardar vamos con la siguiente shift control s ahora tenemos el famoso pdf y esto es algo brutal te recuerdo que en esencia el adobe el archivo adobe Illustrator es un pdf es decir carne y hueso la carne es el ilustrador y el hueso es el pdf los dos conviven mutuamente guardar Aquí tenemos algo muy interesante donde yo puedo elegir si es un tamaño pequeño para enviar por correo electrónico o si voy a elegir un tamaño de calidad de prensa. Al respecto, si vas a mandar a imprimir, yo te recomiendo que te asesores muy bien por tu impresor. ¿Qué es lo que va a necesitar? Puede ser en este PDFX, en este eh, calidad de prensa o cualquiera que venga por defecto. Asimismo tienes la compresión de las imágenes, aquí no las vas a topar las marcas de sangrado tranquilamente puedes poner todas las marcas que nos genera ilustrador en la parte de salida aquí básicamente el proveedor de imprenta la va a poner de acuerdo a su preferencia pero si quieres puedes poner algo ahí que realmente te lo van a quitar en la parte avanzada de igual manera simplemente en seguridad aquí podemos generar permisos para poder abrir el documento es decir Puedes enviar este PDF, pero si le pones una contraseña, no lo van a poder abrir a menos que permitas esa contraseña. Si por si acaso tienes un cliente que no te va a pagar o no te quiere pagar y está hecho al que sí, aguanta un chancecito, espérame un poco de tiempo, mándale esta seguridad y cuando te pague, ahí le mandas la contraseña. Realmente, este, esta contraseña la he probado, es súper, súper, súper efectiva y segura, es irrompible. Voy a bajar así nomás. Guardar PDF. Y vamos con la última, que realmente es la que me gusta muchísimo. Shift Control S, que vendría a ser el sbg y el SVGZ y el sbg Les voy a explicar a los dos aquí mismo. Significa un escalable vector graphic. Esto está presente desde la versión CS6 y este desde la versión Creative Cloud. Qué significa que yo puedo guardar este documento para dispositivos móviles se va a adaptar. Es decir, si se hace pequeño o si se hace grande se va no va a perder ninguno de esos atributos vamos a dar clic en guardar y esta ventanita es bastante especial porque aquí nos está dando el tipo de extensión con la que vamos a guardar no solamente eso, sino que nos da un SVG pero también podemos convertir el texto en líneas, eso es bueno, que si tienes algún texto que te olvidaste de convertir en líneas, dale, ponlo te va a ir muy bien esta parte que está aquí, la que me gusta explicar muchísimo, voy a dar un clic aquí porque para nosotros los diseñadores esto es un lindo osito con un color, con una ilustración muy, muy chévere, pero todo esto que está aquí es en programación. Esto le mandas a tu ingeniero en programación, a tu gente de confianza, este código SVG, para que tranquilamente puedan ver este mismo sitio en dispositivos móviles. Voy a cerrar esto, voy a dar un clic aquí, para que veas exactamente que este se va a abrir tu navegador de preferencia. Aquí tenemos el mismo sitio, pero como es un SVG, mira... Es responsive, es decir, se va a adaptar a cualquier dispositivo móvil. Vamos a dar clic en OK. Para ya cerrar nuestra lección, aquí tenemos cada uno de los documentos con los que hemos guardado. Tenemos el ilustrador, la plantilla, el EPS, el PDF, con las marcas que pusimos hace un rato. Y tenemos el SVG. ¿Cuál es la ventaja que tiene este SVG? Mira, voy a, borrar este, a cerrar perdón, este documento y lo voy a arrastrar a ilustrador. Okay, se va a abrir dentro de ilustrador y lo va a recuperar como un vector. Eso es lo bueno que tiene este SVG. Cada vez que encuentres un archivo SVG en el internet, simplemente descárgalo y ábrelo dentro de ilustrador. Definitivamente esta ha sido una lección cargada de mucha información. Déjanos tu comentario, suscríbete, activa la campanita y te espero en el siguiente atajo de teclado.